Un cordial saludo. El propósito del presente video es colaborarles a todos los estudiantes que en este momento presentan alguna duda para desarrollar el punto del trabajo final acerca de, la, de lo que es la arquitectura del sitio y las diferentes formas de administración de herramientas web 2.0. Para eso, eh, inicialmente voy a explicar el ejemplo que se ha colocado en la plataforma en el entorno de conocimiento acerca de lo que es una arquitectura del sitio. En la presente imagen estamos observando un sitio web donde su página de inicio tiene la posibilidad de poder generar correo electrónico, o sea, de poder interactuar con la ciudadanía. Además de eso, tiene un buscador con una base de datos que permite buscar algún tema específico que esté al interior del sitio web. Tiene tres sesiones fundamentales para la interacción con la ciudadanía. El primero se muestra la razón de ser de la empresa, eh, tiene un video promocional y tiene un conjunto de fotos que permiten identificar la función y el mismo quehacer diario de la empresa. En una segunda sesión eh, tiene un gráfico de ventas, eh, muestra las diferentes fotos de las fotos de los productos y una carpeta del portafolio de los productos de la empresa. Y en una tercera sección eh, permite el contacto directo de forma asincrónica con las personas que están interesados eh, con interactuar con este sitio. Esto es lo que acabo de explicar. Y de forma simbólica que está aquí, es lo que normalmente se conoce como arquitectura del sitio. Aquí existen un conjunto de herramientas web 2.0 que yo puedo ir colocando para ir buscando la manera de cómo interactuar con la ciudadanía. Bueno, a partir de este momento entonces nos queda... Eh, focalizarnos en el problema propio de la alcaldía del municipio de Bello del Mar, que es el trabajo final que nos corresponde. Algunos estudiantes me han solicitado que dónde está la descripción de la situación del problema, que dónde está, la, dónde está la, el planteamiento del problema. Durante todas las unidades que se han venido desarrollando, en la guía integradora de actividades se ha venido hablando acerca del problema que presenta en este momento la alcaldía del municipio de Bello del Mar. Entonces, En tal sentido, eh, podemos encontrar en la página 14 ¿sí? que dice que dentro del plan de desarrollo propuesto por la alcaldía local del municipio de Bello del Mar, para un cuatrenio se encuentran definidos tres ejes temáticos, la ciudad global, así como lo observamos aquí, la eco ciudad y la publicidad. Se entiende por ciudad global las políticas y estrategias que buscan desarrollar procesos de inclusión, equidad y eficiencia. Es importante que eso lo identifiquemos porque ese es el concepto que se tiene de ciudad global. Ahora, ¿qué se entiende por ecocuidad? Se entiende todas aquellas acciones que permitan mejorar la relación de la ciudad con el medio ambiente y ¿qué se entiende por publicidad? Se entiende todas aquellas estrategias que permiten mejorar la gobernabilidad, la transparencia y la seguridad por parte de los entes gobernantes del municipio de Bello del Mar. Esos elementos, a partir de esos tres elementos, eh, la, la alcaldía del municipio de, de Bello del Mar plantea un problema y dice que inicialmente el factor determinante para el plan de desarrollo es la participación ciudadana la alcaldía tiene muy claro que este proyecto de desarrollo la única, el único elemento que se puede tener éxito, en el único elemento que se puede tener un plan de desarrollo para la misma ciudad es a partir de la participación ciudadana o sea, ya ustedes podrán utilizar las estrategias ¿sí, de crowdsourcing. sourcing o, o co-creación que permitan a ustedes empezar a implementar algunas estrategias Para poder desarrollar esa, particip esa participación ciudadana En tal sentido entonces la pregunta que lo plantea la misma la misma guía integradora de, de actividades Dice que cuáles serán los medios de comunicación más asertivos y Que se puedan utilizar con la comunidad Ese es el problema que en este momento tiene la el, el alcaldía del municipio de Yudelmar ¿Sí? Y que, por tal motivo, dice que la alcaldía del municipio de Bello del Mar requiere fortalecer la integración mediante la utilización de las TICs como forma de facilitar los procesos de comunicación e interacción con la comunidad, esperando que las nuevas tecnologías faciliten la sinergia necesaria para repensar la ciudad. Es importante que esto eh, se tenga en cuenta porque a partir de aquí ustedes lo que van a desarrollar es una propuesta con todas las herramientas que durante el, el curso han conocido. ¿sí? Si ustedes quieren adicionar algunas otras herramientas es, es válida la propuesta que permita, ojo, que permita generar el proyecto que en este momento la alcaldía tiene. Sí, eh, el proyecto de desarrollo para la ciudad basado en esos tres ejes que hemos visto anteriormente, basado en el eje de la ciudad global, basado en el eje de la ecociudad y basado en el eje de la publicidad. ¿Dónde encuentro toda esta información? Toda esta información que les estoy entregando a ustedes se encuentra en la guía integradora de actividades, página 14, 15, 16, 17. ¿Qué se trata en este momento? Se trata de que usted, por medio de una, de una arquitectura, por medio de una simbología, usted determine cuáles serían las diferentes cuáles serían las diferentes herramientas Web 2.0 que se han de utilizar para garantizar sí la participación ciudadana en este proyecto en el proyecto el mejoramiento mismo de la ciudad sí cómo podemos repensar la ciudad a partir de estrategias con el uso de las tits como tal entonces usted aquí colocamos por ejemplo le voy a, voy, a, voy a darles un TIT, voy a ayudarles Si ¿sí? esta página la página web si sí, recuerden que esto es un prototipo, la página web de la alcaldía debería manejar tres ejes, los tres ejes que les estoy colocando a ustedes. En cada uno de esos ejes, ¿cuáles serían las herramientas eh, web 2.0 que usted utilizaría para poder tener interacción con la ciudadanía o poder tener una participación directa de la ciudadanía en los proyectos para repensar la ciudad? De eso se trata la propuesta. Y finalmente, en la página número 17 hablan de los dos términos que algunas personas me han preguntado, qué es una arquitectura de sitio y qué es la forma de administración del sitio. Entonces, los invito en la página número 17 dice que es la arquitectura del sitio y qué es la forma de administración. Como ya acabo de explicar la arquitectura del sitio, me quedaría solamente faltando la forma de administración. Pues sencillamente la forma de administración lo que se trata es de que usted indique cómo se va a gestionar la información, eh, qué contenido va a tratar el sitio, qué, eh, cómo, se espera, cómo se espera que la gente interactúe con la alcaldía, cuáles serían las diferentes estrategias metodológicas, por medio de qué herramientas, cuáles serían los usos de cada una de las herramientas Web 20 que en ese momento se van a utilizar. Eso sería a grandes rasgos la explicación que se tiene y lo que, debería, lo que se debe hacer en los dos puntos del trabajo final. Espero que con este corto video se haya aclarado un poco más acerca de la actividad y eh, espero éxitos de cada uno de ustedes. Un abrazo y nos vemos en una próxima.